Hola amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar a eliminar la contraseña de inicio de sesión de Windows 10 Comencemos Para ello presionamos la tecla Windows más R Se nos abrirá el comando ejecutar Acá escribimos N, -E -T -P -L -W -I -Z. Presionamos aceptar Y acá lo que tenemos que hacer es desmarcar la casilla esta que dice los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo. La desmarcamos. Ponemos aceptar. Nos pedirá la contraseña que usamos habitualmente para iniciar sesión en Windows 10. La ponemos Ponemos aceptar. Y eso es todo amigos. La próxima vez que iniciemos sesión en Windows 10, ya nos nos pedirá la contraseña. Muchas gracias. Suscríbanse a mi canal, pongan me gusta en mis videos, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos. Hasta la próxima.